El gobierno anunció un ajuste en la tarifa por el consumo de energía eléctrica domiciliaria del 0,5% para todos los usuarios y de 2,3% y 11% para quienes superen el consumo de los 500 y 1.000 kilovatios hora, respectivamente. El ajuste comenzará a aplicarse a partir de junio. Daniel Alejandro Rocabado, director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, informó sobre la forma adecuada en la lectura de la factura de luz, ya que por fuera también incluye la tasa de ese urbano y el alumbrado público. Para poder dar tranquilidad a, a, a nuestros consumidores, eh, el último ajuste tarifario que tuvo la Argentina, por ejemplo, refleja un 32%. En Bolivia estamos aplicando este ajuste del 0,5% y esto demuestra que la tarifa en Bolivia aún sigue siendo la más baja de la región. Indicó que las tarifas varían si está en la categoría domiciliaria o residencial, general o industrial, además que la tarifa en Bolivia aún sigue siendo la más baja de la región. Podemos apreciar el universo de consumidores que están en a 2.374.000 dos, dos en la categoría domiciliaria y los porcentajes a los que hacíamos referencia. ¿no? El 97.28% tienen consumos menores a 500 kilovatios hora mes, el 2.18% se encuentran entre 501 kilovatios y 1.000 kilovatios hora mes, y tan solo el 0,54% tiene un consumo superior a los 1.000 kilovatios hora mes. Brindó también detalles sobre algunas maneras efectivas para ahorrar energía. Un, un consumo promedio de 116 kilovatios hora a mes eh, para una familia tradicional que puede tener en, en momentos de calor un ventilador, en momentos de frío una estufa y no exceder eh, los 500 kilovatios hora a mes eh, demuestra nada más que los consumos por arriba de 1000 realmente hacen un derroche de la energía. Por supuesto tenemos eh, dos periodos estacionales eh, del invierno y del frío. Y por supuesto en el invierno eh, las estufas eh, jugarán un rol importante, harán eh, su aporte en el consumo y en el verano en el lado del oriente eh, los ventiladores y los aires acondicionados. Eh, sin embargo eh, creemos que... Eh, la cantidad de usuarios que realmente exceden en los consumos eh, son muy pocos y por qué no poder llegar a ellos eh, creando conciencia en el uso realmente eficiente de la energía.